Estimados estudiantes, para mí es un verdadero gusto poder nuevamente estar con ustedes y poderles ayudar en, en el CARDEX. Me había solicitado ayer justamente una de una estudiante eh, sobre el CARDEX. Nosotros tenemos diferentes tipos de CARDEX, eh, pero el que más se utiliza realmente es el promedio. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar los otros tipos de cardex. Por ejemplo, el FIFO, eh, como dice, primeras en entrar, primeras en salir. Posiblemente eso puede ser utilizado para algún tipo de productos que son de consumo masivo o más bien que sean del tipo perecible. Pero en este caso, nosotros vamos a enfocarnos directamente en inventario promedio, como ustedes pueden observar en pantalla. Bien, nosotros tenemos algunos datos aquí, le hemos puesto la cantidad, obviamente, el costo y el precio. Vamos a distinguir las diferentes connotaciones. El costo eh, es prácticamente el precio que nosotros obtenemos para luego venderlo, ¿no? No hay que confundir eso. El CARDEX específicamente solamente va a manejar costos, no Precios, porque para eso los precios, por ejemplo, cuando nosotros estamos vendiendo, va a ser registrado eh, o va a tener su connotación en el estado de pérdidas y ganancias. Solamente lo único que nos interesa aquí es demostrar o sacar el valor, tal vez en este caso de inventario final, o el movimiento que nosotros tenemos dentro de, de este particular, o sea, de entradas y salidas de mercadería. Qué es lo que nos interesa al momento. Por eso le he dividido el Cardex en tres partes: ingresos, salidas y saldos. Entonces vamos a ir eh, haciendo los cálculos pertinentes para que ustedes puedan observar cuáles son las diferentes implicaciones al respecto. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos un inventario, es un inventario inicial, le vamos a poner la misma cantidad, que serían los 5000. ¿sí? El costo que es 5 dólares, entonces eh, este en este sentido obviamente tenemos un total, vamos a multiplicar este los dos valores más bien y vamos a tener un valor final de 25 mil dólares obviamente el card que está representado aquí no está el concepto solamente me he referido o querido referirme a los cálculos más no a los conceptos obviamente el concepto anterior puede estar ahí o de hecho está el concepto o la fecha también está detallado obviamente eh, qué es cuál es el, la transacción eh, pertinente no pero como les vuelvo y repito, vamos a enfocarnos directamente en los cálculos. Dice que hay una compra, eso significa que va a ingresar mercadería. Bueno, entonces ponemos la cantidad, ¿sí? Son 2,000. El costo, que sería en este caso 6, multiplicamos ambos valores y nos va a dar el valor de 12,000. Bien, ahora viene lo interesante. ¿Qué de, qué, ¿Qué tenemos que hacer? En este sentido tenemos que sacar ya los, o el precio, bueno, el costo promedio. Pero ¿cómo lo hacemos? Sumamos, obviamente, la cantidad inicial con la cantidad eh, comprada. Igual que los totales. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hacer una pequeña división, el total dividido para la cantidad. Entonces nos sale eh, 529, En ¿no? el Excel obviamente no tenemos ningún problema porque ap aparentemente aparecen dos decimales, pero está trabajando con muchísimos más decimales. Entonces la precisión en ese sentido va a ser bastante, bastante buena. Eh, se recomienda en este sentido, si es que estamos utilizando un cardex manual, utilizar por lo menos cuatro decimales. Bueno, vamos a la siguiente transacción. Tenemos una compra adicional de 1,000 y el costo es de 7, ¿de acuerdo? Multiplicamos ambos y nos va a dar un valor de 7,000. Aplicamos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, o sea, sumamos, ¿no? De acuerdo. Y en este punto sacamos o oh, dividimos. Nos va a salir un mmm, costo aproximado de $5.50. Bien, eh, ustedes como están viendo, aquí estamos ya obteniendo ciertos valores que son de vital importancia. $5.50. Ahora viene una venta, que sería una salida. Pero ojo. Nosotros, como les había planteado desde un inicio, vamos a utilizar costos para el CARDEX Se utiliza exclusivamente costos. No podemos colocar el valor de 15, ¿de acuerdo? No, no es posible eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar? Obviamente, vamos a obtener. Vamos a ver qué es lo que nos da. Tenemos una salida de 2,500 um, unidades. Y vamos a utilizar el costo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sí. Multiplicamos. Pero la diferencia que radica en este punto sería ya la resta, ¿no? Tenemos 5.500. Definitivamente nos va a salir el mismo valor, pero vamos a utilizar según lo que nosotros hemos planteado. ¿Sí? sí ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que nosotros vamos a mantener el último costo que nosotros hemos obtenido, que hemos sacado en este caso. Vamos a hacer la otra venta. ¿Sí? Tenemos prácticamente 3.800 unidades que han salido. El... Obviamente el costo va a ser el mismo. Vamos a multiplicar ahora sí. Y nos va a dar el valor final. Bueno, en todo caso, vamos a restar, y tenemos que nos quedan 1700 unidades. Igual, vamos a restar la cantidad, y aquí le vamos a dividir. Bien, tenemos 550. Quiere decir, si nosotros iniciamos con un inventario inicial de una cantidad de 5000, a Un costo de 5 dólares, vamos a obtener prácticamente 25 mil dólares. Que vamos a registrarlo como mercaderías o como inventario inicial. Bueno, pero al final, nosotros tenemos eh, eh, el valor que tenemos. al resultado, no eh, de acuerdo a los movimientos que hemos realizado, tenemos eh, un saldo de 1700 dólares a un costo de 550 y que nos da un total de 9350. Eso significa que va a ser nuestro inventario final. Eh, no se olviden que eh, para luego obtener el costo de ventas, tenemos que sumar el inventario inicial más las compras y restar nuestro inventario final. Eso es lo que podría yo eh, manifestarles al respecto del CARDEX cómo se calcula. Y obviamente los registros contables ustedes van a hacerlos, de acuerdo a lo que habíamos dicho últimamente o en la última parte sobre el costo de ventas. Bueno, eh, eso depende también de cómo estén manejando las cuentas con cuenta única o, o no. ¿De acuerdo? Bien, si es que hay alguna otra consulta, con mucho gusto para poderla solventar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.